Cuando uno suda mucho, evidentemente el sudor se transmina hacia la ropa y lo peor del caso es que se transmine hacia la camisa. Y si uno no trae un saco puesto y uno hace movimientos con los brazos, la camisa se va a ver manchada en las axilas. Y eso, créame, no solamente no es lindo, sino que completamente destruye su estilo. Es una especie de contraestilo les vamos a dar a ustedes en este video unos pequeños tips muy sencillos para que ustedes eviten que el sudor les manche sus camisas en el área de las axilas qué tal estilócratas bienvenidos a estilocracia hoy les tenemos más consejos y recomendaciones para mejorar su imagen tu imagen es compleja está compuesta de muchos factores que debes cuidar y tener en mente si quieres verte mejor cada día la sudoración es uno de ellos ya que las manchas de sudor no solo arruinan tu ropa, te hacen ver poco higiénico y oler mal. Por ello, en Estilocracia, te vamos a dar unos sencillos trucos para evitar las manchas de sudor en tu día a día. A continuación, te presentamos los trucos que pueden reducir y evitar las molestas manchas amarillas de sudor en tus camisas. Atento a tu desodorante, pues muchas veces son los desodorantes del tipo Rolón y de barra los que dejan un residuo que se endurece con tu sudor, haciendo aparecer las manchas. Al momento de comprar un desodorante, ve por uno que no deje residuos y toma una decisión correcta. Si prefieres desodorantes tipo líquido o cremosos, espera a que se seque después de aplicarlo antes de vestirte. De no ser así, esas manchas se acumulan con el sudor, sea mucho o poco. Opta por desodorantes que protegen tu ropa de la transpiración continua. Compra un desodorante antitranspirante en su versión para deportistas. Este tipo de productos garantizan una mayor protección a la ropa en la prevención a que se manche. Lava tus axilas con el bicarbonato por 3 minutos y enjuaga con abundante agua. Bicarbonato Un método efectivo y barato para evitar las manchas es tener en tu bañera bicarbonato de sodio, pues este permite reducir considerablemente la sudoración. Ropa acorde al tiempo Usa ropa dependiendo de la estación del año y la temperatura de tu ciudad. Es algo fundamental. Nunca olvides en dónde estás, porque la ropa gruesa y cálida es para invierno o días fríos, no para una salida en verano y evidentemente el sudor será abundante. En días soleados, utiliza camisetas a base de algodón 100%, lo que te ayuda a impedir que el sudor llegue con facilidad a la camisa externa. Evita que posteriormente se manche. Estos son los consejos que tenemos para ti. Nos preocupa tu imagen, así que suscríbete y activa la campanita para que veas todos los videos que tenemos para ti. Si este video fue de tu agrado, déjanos un comentario con tus observaciones. Búscanos también en Facebook e Instagram. Hasta la próxima, estilócratas. Si les pareció bien el contenido, ayúdenos a difundirlo con sus amigos y por lo pronto les agradezco muchísimo su atención.